Pero muy buenas tardes, eh, tarde fea, ¿eh? tarde mira, nublada en Buenos Aires, y esperemos que, que mejore el clima, aunque dice que va a seguir lloviendo estos días, pero bueno, muchas, pero muchas, muchas gracias por los saluditos que me han enviado, desaparecí un poquito, llegó COVID a casa, me, me tocó, me, me, me desvirgaron, lamentablemente venía invicto, así que eh, me estoy recuperando, hoy ya hoy ya puedo hacer el programa bien, así que todo, todo, ¿no? Fue grave para nada, pero bueno, dos días feos. ¿no? Así que gracias a los que saludaron, a que en las redes, a los amigos, a los WhatsApp, no te tengo que agradecer. Y por supuesto a, a todas las empresas que nos acompañan, porque bueno, eh, somos pymes y las pymes que nos acompañan son los dueños que nos van diciendo, Che, Juan, ¿qué te pasó? Y bueno, gracias a Vanessa Durán, gracias eh, a, las, a los amigos de NUM Consulting, al Instituto PyME de Banco Ciudad, a la mano de Mauro, Mauro Pilla, que es un genio. Y bueno, estuvimos charlando bastante el otro día. Eh, Hicimos una videoconferencia de COVID, yo ¿so podía con eso eh, A los amigos de Pirelli, Valenti, con esas picadas increíbles Y b y no nos olvidemos, por supuesto Estamos haciendo la transmisión con este aparatito Simplemente tengo, aunque mi familia está con internet y Netflix y todo lo que miran Acá, con este simple aparatito, tengo mi propia conexión para el programa en vivo, se ve bárbaro Y la puedo llevar a todos lados Así que tengo internet portátil para todos lados Internet Pocket importante, así que muy, pero muy feliz. Eh, bueno, gracias a los Marbasos también, que estoy a la Tontán, de Pincho que me, me contó. Bueno, gracias a todos, la verdad que son unos genios, disculpen al, que me olvido, obviamente a mi familia y a Emi, y a mi socio y a todo el equipo, pero bueno, vamos a darle dinamismo a esto y vamos con la plaquita de Spotify, ¿no? Vamos con ideas generadoras y, y a ver si se van sumando y siguen sumando y pidiendo temas. Esta semana no leí si me habían pedido temas o no, pero le pasé a una persona de mi equipo, así que tú me vas a decir qué temas estuvieron pidiendo como para poder desarrollar el nuevo podcast, y generalmente de los, de los vivos también, ahora que, que vamos a tener mujeres generadoras este jueves, eh, sacamos temas también y el audio que grabamos para poner eh, la, con la cofundadora y directora de Universal, Jimena Díaz Alarcón, así que vamos a tener nuestro episodio de de Mujeres Generadoras en LinkedIn Live, como todos los jueves, ya en la tercera temporada, eh, jueves 16 horas, y el otro es mano a mano como en casa, pero bueno, ustedes ya saben. Uno es Mujeres Generadoras, y el otro mano a mano como en casa. Así que vamos con todo, por favor, y bueno, y ahora sí, te pido la platita para presentar a nuestro invitado, a un número uno que nos va a acompañar. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Hoy lo vamos a hacer hablar, lo vamos a exprimir a Freddy. Yo estoy mi de la garganta todavía, así que hable mucho. Freddy Vivas, CEO de Rocky Data. ¿Cómo te vas, Freddy? ¿Qué haces, querido? Gracias por la invitación. No hay problema, te cubro ahí un poquito. <risa> ahí. <risa> no, muchas gracias, muchas gracias. Eh, no, un placer, ahí... un placer estar acá. Sí, sí, acá también. <ríe> Cuando te asustabas, ¿viste? Dice, qué me, que me agarró, que me pasó, sentí un cuerpo raro. Qué sí, feo sí, esto. Sí. No, no, no es grato. Y la verdad que. No, para la, nada. La, la venimos yo, no bien. Ya, bueno, mañana, mañana, bueno, pasado mañana me da de alta, así que voy a ir igual a ya me. Bueno, siento real. Buenísimo. Muy bueno Gracias. esto. Pero, pero bueno, Rocking Data, o sea, es una startup argentina y, y trabajan, digamos, potenciando organizaciones. Inteligencia artificial, Big Data, ciencia de datos, lo que es Machine Learning Pero bueno, ahora, sí. contanos vos, eso es lo que uno ha leído y lo que pudo saber Pero bueno, eh, hacernos la introducción vos de lo que es Rocking Data Y cómo nacieron, no? cómo se les ocurrió, eso está bueno Sí, sí, sí, tal cual eh, Bueno, mira, esto arrancamos hace, individualmente hace muchos, muchos años que estamos en el mundo de data eh, Más de 10 años, y, y trabajando en, en diferentes empresas y, y tuvimos la suerte, porque la verdad que es un poco también azar a veces de, de cruzarnos en una misma empresa hace, hace varios años, casi 10 diría más o menos, con lo que son hoy mis dos socios, Diego y Martín. Eh, nos cruzamos trabajando en un área de data, en una multinacional. Nos hicimos amigos, empezamos a salir a tocar música, porque somos músicos los tres, y se dio una amistad. Se dio como, además de que veíamos que teníamos perfiles complementarios en el trabajo y que, y que teníamos intereses en común, ¿no? porque ya nos gustaba y trabajábamos con el mundo de data. Eh, también se dio esa cosa de, de, de amistad Que eso es como muy azaroso, ¿no? Puede darse o no y, y yo en ese momento tuve la oportunidad de, de ir a estudiar afuera Estuve estudiando eh, casi cuatro meses en Singularity University Que es una universidad que está en, en California En el campus de la NASA en ese momento Y ya veníamos con ganas antes de mi viaje Ya veníamos con ganas de hacer algo Habíamos estado explorando posibilidades No sabíamos si crear una app Si crear un producto específico de data eh, y también la posibilidad de esto de, de, de hacer consultoría, porque veíamos una necesidad creciente en muchas empresas, yo particularmente en ese momento contrataba a empresas que hacían el trabajo que hoy hace Rosling Data, y, y fui aprendiendo bastante de eso, ¿no? no solamente de la parte técnica, sino de cómo se ve en este servicio, qué lo puede necesitar, ¿no? como la visión más emprendedora la tuvimos trabajando eh, quizás del otro lado del mostrador. Y cuando volví de, de Singularity University fue como bueno, un shock de, de cosas que aprendí y que estudié de, de las tecnologías más disruptivas del mundo, como son la inteligencia artificial, eh, la nanotecnología, la robótica. Vimos durante varios meses todo eso, cómo se aplican los negocios en, en organizaciones de todo el mundo, porque también teníamos la posibilidad de que venía gente de todo el mundo a mostrarnos casos, y también charlar, porque tenía compañeros que, que eran de 50 países distintos, digamos, 90 personas de 50 países distintos, imagínate toda esa diversidad, lo que te, te aporta. Y, y bueno, apenas volví, dijimos, no, vamos a arrancar directamente con esto, y fue así, empezamos a... Tuvimos un primer potencial cliente, empezamos a, a crear la, la, la, la cosa, digamos, y, y bueno... La mezcla de rock y datos fue como lo más obvio, porque nos gustaban las dos cosas, y de ahí viene data, ¿no? Qué grande, qué grande. ¿Sabes qué? Lo de singular y que está buenísimo, porque también van creando sí. ediciones en diferentes países, acá creo que en el IAE se montan y nacen en, en, en el campus del IAE, algo así que... Se cuando hacen algunas ediciones en diferentes países, ¿no? Han venido sí, acá a sí. Argentina hace un par de años. Eh, sí, sí, se sí, hicieron cosas así eh, lo que yo concursé, es, es un concurso que, que elige una persona en cada país para ir a estudiar allá, que es el programa más largo, que se llama GSP de ellos y después acá en Argentina nosotros por ejemplo tenemos, yo estoy en el grupo que, que es el chapter de Buenos Aires en el que hacemos ahora bueno, eh, con todo esto de la pandemia está bastante más eh, frenado, pero hemos hecho muchos eventos y, y actividades para que más gente conozca, no. porque la verdad que el propósito de Singularity está buenísimo, es conectar la tecnología con los problemas de, de la sociedad, eh, crear organizaciones eh, escalables, eh, te da como un mindset, una forma de pensar que está, está buenísimo y nosotros tratamos de, de todo eso que, que, que vimos allá y que yo vivo, digo vimos porque lo compartí con, con mis socios y, y ellos están al el mismo nivel de conocimiento de eso y tratamos de implementarlo no solo para Rocking Data, sino para nuestros clientes también, ¿no? para que Aprovechen esa, ese poder de la tecnología para resolver determinadas cosas Claro, no yo decía que hay, hay como cursos, o sea, Singularity sí. que, Bueno, afuera, afuera cuatro meses, pero acá capaz que es dos meses Pero digo, eh, sí, en el hay ya, hay algo cosas así sí, que, sí. que van y traen la edición Singularity, la, la banda, por ejemplo, para Sudamérica eh, o la, o Sí, la DUM, no sí hay si cosas son, con son, gobierno son... de ciudad también Sí, hay cosas claro, que se fueron haciendo. Ahora hace bastante creemos. no se hace nada Claro, pero es muy bueno, digo, que abre, abre cabezas, ¿no? Es, sí. es, un abre -cocos, es un abre cocos, está buenísimo. Sin duda, sin duda. Qué bueno, qué bueno, me hubiese gustado hacerlo todavía. La, la otra vez, cuando me perdí la última edición, no sabía que venía la pandemia, ah, me habían sí. invitado y todo, decí, sí, bueno, la próxima vez que me anoto, por, <risa> se, me, me, se me solapó ajena en otra cosa, pandemia, chao, nunca más. No lo hicieron sí, Creo sí, que sí, la bueno, me pero... hicieron acá en el 2018, 2019, yo justo me iba de viaje, pero ¿no? fue la última, bueno, el 2018, 2019, en el día de... Claro. Fui sí. en Pilar y era justo allá en Pilar, o sea, me quedaba re bien, pero no, justo me iba de viaje, pero es algo, algo Sí, muy, no, está buenísimo. Eh, bueno, y cómo, cómo al, al, bueno, al tener toda esta apertura que tuviste, y bueno, con tus amigos rock y data, que era, de, sí. vivían de los datos y, de, y el hobby, o bueno, les, les encanta el rock, la música, Sí. Y esto, y, y cómo... ¿Cómo nace la, la oferta y la propuesta de valor, ¿no? O sea, de, de la demanda de un primer cliente potencial, pues está bueno la historia del emprendedor, el camino del emprendedor, ¿viste? Che, sí, sí. Bueno, apareció alguien, nos pidió esto y vamos por ahí, después vamos viendo. <risa> o o, o armar o armaron una oferta de valor, ustedes ya tenían un producto, barra, servicio para el, el, el mínimo viable, digamos, para ofrecer, y ahí le, lo lanzaron, o, o fue a, a, sí. de la demanda de uno, empezaron. ¿Qué nazca el ¿Vos sabés que es Vos es que nosotros tenemos un somos bastante obsesivos de eh, ver de planificar a futuro eh, y después de mirar qué planificamos y qué pasó viste y qué hicimos no y aprender de eso verse y que pivotear nunca tuvimos un pivot grande eh, la visión creo que es la misma que hace cuatro años cuando arrancamos eh, no cambió nada la estrategia eh, diría que casi tampoco lo que sí a veces cambian son eh, como las acciones dentro que le pegan a la estrategia, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos todo el tiempo revisando. Eh, por ejemplo, cuando arrancamos siempre supimos que íbamos a crear productos, plataformas. Y en el momento, al principio que arrancamos, no sabíamos qué plataformas iban a hacer. Eh, sabíamos que iba a haber consultor íbamos a hacer servicio de consultoría, sabíamos que íbamos a entrenar eh, empresas en el mundo de data, no sabíamos con qué contenido. Eh, sabíamos que íbamos a querer vender afuera de Argentina, no sabíamos bien de qué manera ni qué países, o sea, teníamos más dudas que certezas, pero, por ejemplo, nos pasa que el otro día estábamos revisando una presentación, la primera o segunda presentación de hace cuatro años, y muchas de las cosas que nos propusimos las, las pudimos ir haciendo, eh, quizás al principio teníamos como una visión demasiado amplia, y después fuimos como achicándola, fuimos como encontrando cuáles eran las cosas que realmente necesitaba cada organización eh, en el momento ese también, porque también tengo que decirte que hay como una evolución tremenda de adopción de estas tecnologías. O sea, muchas empresas en los últimos dos o tres años empezaron a adoptar estas tecnologías sin que nosotros hiciéramos nada. O sea, imagínate que Rockinata no existe, hay un montón de empresas que están mirando que esta tecnología les puede servir para vender más, para fidelizar a un cliente, para optimizar un proceso, empiezan a entenderlo y salen a buscar soluciones, ¿no? a buscar talentos, a buscar otras consultoras, y nosotros entonces terminamos beneficiándonos de esa adopción. Fíjate que en los últimos dos o tres años, eh, si mirás por ejemplo Netflix, encontrás que hay documentales de inteligencia artificial, eh, pasó lo de Cambridge Analytica que puso en la mesa la conversación de de la privacidad de los datos. Sí. Hay un, solo mirando Netflix y los documentales que hay, ya te das cuenta que en los últimos tres años pasó todo eso. Entonces, eh, la adopción fue evolucionando, quizás no a una velocidad con la que se imaginaba todo el mundo, pero sí pasó, sí está pasando, digamos. Y, y quizás la oferta al principio nuestra era como demasiado ambiciosa. Y después nos fuimos dando cuenta que, por ejemplo, muchas empresas no tienen idea los beneficios de la inteligencia artificial hace cuatro o cinco años. ¿no? Tuvimos que empezar a. Eh, trabajar bastante en la divulgación tuvimos que empezar a, ahí está bueno, aparece una foto de mi, de mi libro cómo piensan las máquinas sí. que, que está relacionado a eso no a, a cómo hacemos que toda la empresa desde no solamente del el equipo técnico los directivos de la organización los C-level entienden los beneficios de esto entienden los desafíos que implica implementar inteligencia artificial en una empresa no es solo desarrollar un algoritmo por ejemplo imagínate un algoritmo de recomendación de producto porque tal cliente compró todo esto, le tenés que recomendar esta oferta. Eso es un algoritmo que usa la historia y hace una predicción de cuál es la oferta más probable que quiera tu cliente. Eso es un algoritmo que se puede hacer en tres o cuatro meses. Ahora, que todo el equipo de marketing accione el resultado de eso, que le llegue la campaña de mail, que los datos del CRM estén actualizados. Hay un montón de cuestiones que trascienden lo técnico y pasan hasta más a la forma de ejecutar. De una empresa. Sí, ¿no? Más a, un modelo a un modelo de gestión. A un modelo de gestión basado en procesos, claro, y, y que tenga procesos también de la mano y que, o sea, la parte técnica, el, el backend de todo eso está buenísimo. Ahora, si no lo tenés como proceso, lo tenés como cultura organizacional y sí. justamente la palabra organización, que toda la organización esté en ese proyecto, creo que es eh, claro. la forma de fracasar si no nos marcamos todos en eso, ¿no? Sí, y bueno, al principio la verdad que eh, nosotros no teníamos tan claro todo eso. Para nosotros era. Desarrollamos un algoritmo Nosotros queríamos solo desarrollar un algoritmo Y que la empresa venga y te diga Che, ayúdame a generar un algoritmo Para eh, segmentar todos mis clientes ¿Cómo los agrupo? ¿Por comportamiento? ¿Quiénes, por ejemplo, los que compran En determinado producto, tal día de la semana Tal forma de tarjeta de crédito O canjea los puntos? O sea, ahí tenés un grupo específico Otro grupo puede ser así Ese es otro servicio que hacemos eh, Optimización de precios eh, O, por ejemplo, detección automática de fraude nosotros pensábamos que íbamos a hacer solo esos algoritmos, y que, y que bueno, iban a comprarnos esos algoritmos, y ya está, era todo lo que pensábamos hacer. Y después nos dimos cuenta de que no, de que hay como, para mí, hoy lo veo como tres grandes ejes, ¿no? de adopción de inteligencia artificial. Hoy a nosotros lo que nos interesa es la adopción, que la empresa use los algoritmos, ¿no? use los datos inteligentemente. Entonces creo que hay como tres ejes. Un eje que es lo el, de las personas, ¿no? entrenamiento de las personas, lo cultural, lo organizacional, no, change management, entra todo ahí. Después otro eje es la parte más técnica. Tenés los datos, los datos tienen calidad, ¿dónde están? ¿En la nube? ¿En cuál nube? ¿En cuál me conviene ponerlos? Eh, Automatizamos todo eso para que no sea un caos acceder a, los, a la información. Bueno, toda la parte técnica está ahí. Y la otra, el último eje, es, son los casos de éxito. Es lo que decíamos antes, ¿no? Un modelo de recomendación de producto un modelo de detección automática de fraude, un modelo de NextB Software, ¿no? Entonces, hoy lo veo como tres grandes ejes, nosotros como Rocking Data estamos metidos en esos tres, eh, hacemos mucha capacitación, por ejemplo, a, a corporativa, ¿no? Capacitación en lo que llamamos escuela de datos, que es como lo cultural de los datos, eh, lo más técnico, ¿no? Eh, alcanzamos todos esos niveles porque creemos que, que la mejor manera para que empresas puedan empezar este camino es también que entiendan ¿no? para qué les sirven eh, y no dejarlo solamente como una cosa técnica. Claro, claro, ¿sabes qué? Hace seis años, siete más o menos, eh, casi adquiero una, una licencia de, de un hardware y que venía asociado a un software que era para eh, hacer encuestas y ¿Ah? investigación de mercado y y en lugar de hacer los paneles tradicionales, era todo con, con la cámara de la computadora y con un, con un hardware que ellos te vendían y que tenías que meter con la computadora también y, y con un software y con la camarita del celular. Entonces tenía reconocimiento, de, reconocimiento facial de emociones. Sí. Entonces, por ejemplo, si te mostraban un video, era para análisis de, de, de, de videos, de, de páginas web, o sea, cómo navegabas la web... Claro, hacer reconocimiento sí. predictivo con máquinas de calor, con mapas de calor. Si, claro. vos, si querías hacer una encuesta de algo y, y la persona mentía, de, de, vos ponías, ¿te gusta tal video? Y ponías, sí, bueno, y después te ponía bueno, en tal, en tal momento puso cara de asco, en tal momento, o sea, la sí. conclusión era que no le gustó para nada, pero la persona te podía mentir, sí, que yo me encantó el video, me encantó el comercial, ¿Cuántas veces eh, ponía el recorrido del ojo? O sea, ¿cuántas veces ponía en, sí. la, en la marca, en el logo, en la, en la foto, en el producto, en lo que sea? El eye tracking, de, sí. El, el, el eye tracking. Bueno, entonces, y eso era hace 6, 7 años, pero al final, ¿viste cómo pasa en Argentina? Se empieza a disparar el dólar y nos asustó, y no lo hicimos, porque claro. era justo también, porque bueno, ahí se, se empezó a disparar más el dólar. Y dije, bueno, porque la licencia era en dólares, no era muy barata, y no teníamos nosotros trabajamos con pymes y... No teníamos mercado, no es que ya trabajamos con claro. empresas grandes que podíamos entrar, pero eh, todavía no lo escuché acá y es algo que está asociado tranquilamente a todo lo que vos decís. Sí, sí son productos, ¿no? Son productos <risas> con fines muy específicos. Eh, en ese caso, para, por ejemplo, mejorar la, la, la interfaz de las webs. Eh, la verdad es que hoy en día, o sea, las empresas tienen como un gran... Primero, yo diría, unos cinco años en general haciendo un análisis así muy rápido del mercado argentino, de empezar a mirar sus propios datos. ¿no? Claro. Eh, si, vos, si vos te pones a, a hablar con, con empresas, no te digo pymes, empresas medianas, grandes, en general, eh, muchas veces no conocen en profundidad sus propios datos. Los datos, por ejemplo, de las transacciones de sus clientes, eh, los datos de las ventas, eh, hay como un déficit bastante grande ahí de entender a un nivel profundo, la, la data que se tiene para poder hacer un análisis eh, avanzado. ¿no? El análisis avanzado, básicamente, es cómo uso los datos para hacer un nuevo conocimiento. Y cuando hablamos de un nuevo conocimiento, estamos hablando de las predicciones, de los modelos predictivos. Por ejemplo, eso que te decía, eh, cómo hacemos para predecir cuántos productos vamos a vender en los próximos 15 días. Y yo te hablo de productos, pero eh, se pueden hacer predicciones de todo tipo. Por ejemplo, el año pasado, eh, no, a fines de 2020, hicimos un modelo predictivo para eh, ayudar a un sanatorio, el segundo sanatorio con más casos de COVID de Argentina, a predecir cuántos casos de COVID le iban a ingresar en los próximos 15 días. Entonces imagínate oh. que sos un sanatorio y podés ver un tablero, un, un, un tablero con, con una curva donde ves cuántos casos va a haber. Y ese tablero te puede servir para, si vos tenés una, con cierta precisión esa predicción, vas a poder organizar, por ejemplo, las guardias, vas a poder saber si tenés que contratar más médicos, o puedes dar vacaciones, o tenés que tener más insumos. O sea, ese o caso... no vas a dar abasto, no vas a dar abasto de dónde me apoyo si no doy abasto. Claro, exacto. Entonces, bueno, bueno. fíjate que ese caso de un modelo predictivo muestra muy fácilmente el poder que tiene la ciencia de datos porque acá lo que se está hablando es de reducir el riesgo de la toma de decisión. ¿no? Te permite gestionar mejor un proceso o una organización y bajar el riesgo, porque estamos hablando de eso. Y muchas veces, cuando se habla de predicciones, mucha gente se, se enfoca en, en la precisión, ¿no? Che, qué tan precisa es esa predicción. ¿no? Por ejemplo, en ese caso del sanatorio fue súper, en un momento fue muy precisa, tuvo casi 98% de precisión, pero al margen de que se la tuviera o no, eh, la pregunta que, que también se tiene que hacer es, ¿hoy no estás usando eso? ¿Cómo estás haciendo para anticiparte al futuro? Y generalmente, vos lo sabes muy bien, eh, son cosas más de estómago, de instinto, no, me imagino que va a pasar esto, ¿no? Lo que estamos nosotros hablando y tratando de hacer es que más empresas tomen decisiones basadas en datos. Tomen decisiones basadas en datos, te convierten en una organización data-driven, eh, que baja el riesgo en, en las decisiones que toma porque tiene información eh, disponible de una manera clara y simple para tomar una decisión. Ni siquiera estoy hablando de. Hay empresas que te dicen, sí, yo tengo los datos, pero ¿cómo lo tenés? Y en 55 Excel, dando claro, vuelta por ahí. Eso claro, es lo mismo bien. que no tenerla. Es datos, no es información. O sea, no le sirve claro. para nada. O sea, tener datos sueltos. Claro. Número, número estadísticas, lo que sea, planichitas. Y... Eso no sirve para nada, eh, básicamente. Lo que sirve es. Tener esa información disponible de una manera fácil de entender para el tomador de decisión. Sos un gerente de marketing, necesitas tener un tablero que veas esa información y puedes tener información de lo que pasó antes, que es una modalidad descriptiva, es como lo que se conoce como Analytics. Eso hay muchas empresas que están ahí. Eso es lo que normalmente se menciona como Business Intelligence. Pero de lo que estamos hablando de nosotros es como un estadio superior en la, en la forma que agrega valor la data, que es mirar hacia adelante, no hacer predicciones. Y ahí entra el Machine Learning. Machine Learning justamente es eso, es una técnica para hacer predicciones usando los datos históricos. ¿Cuánto vendí este producto? ¿Qué evolución tiene? ¿Qué pasó con mis competidores? Toda la data que tenga me va a servir para enriquecer ese modelo. Y lo bueno es que cuanto más predicciones haga, haga yo puedo eh, hacer que ese algoritmo empiece a aprender de si predijo un número y qué pasó en la realidad, qué tan preciso es. Va a mejorar la precisión en función... A, a la cantidad de casos que va, que va a tener claro. Y esa es, la, esa es la, la riqueza no Y cuando más data tenga Más rico va a ser Más va a aprender Exacto. Más preciso va a ser Y después las predicciones van a ser más acertadas eh, En el tiempo Y, y poder el, eludir una estacionalidad o, o entender por qué hay una estacionalidad en venta En determinados productos o servicios Y cómo puedo so sobrellevar ese momento de, de estancamiento de ventas, por ejemplo Y estamos en totalmente porque, ¿no? Es un ejemplo como miles que le daban. Pero... Sí, sí, sí, es así, ¿eh? es así y, y de hecho te, te sumo sobre ese ejemplo que diste, cuando, cuando pasó la pandemia, muchas, no sé, en entrevistas o gente me preguntaba, pero bueno, ok, ahora con la pandemia se rompieron todos los algoritmos. Y lo que pasó, claro, porque imagínate, haces una predicción, de venías vendiendo, eh, no sé, para una farmacia, ¿verdad? ventas de, eh, de, al de alcohol en gel, no y, y venían así, no y de repente hizo así. Claro. O, o al revés, con la venta de entradas de cine, por ejemplo. Claro. Entonces, las predicciones sí fallaron, por supuesto. Ahora, un poco no, volviendo... Nuevo estadio como... de mercado. Se reduzca re, se el mercado, se readapta, porque tuvimos ya dos años y pico de pandemia en, claro. en líneas generales. Venta entonces, online contra venta física. Bueno, todo ese tipo de cosas. Sí, y los algoritmos, acá, eh, en esto, viste, soy bastante tajante, porque mucha gente duda de esto. Y yo te digo para mí ya no hay dudas, o sea, las grandes empresas del mundo que tienen éxito en sus industrias usan estas técnicas. Creo que ya no hay una, un momento para decir, che, ¿esto va o no va? El, la pregunta es, ¿cuándo lo hago? No claro. hay manera de no hacerlo ya. Cualquier empresa que quiere ser competitiva tiene que tener esto. Y en el ejemplo que estás diciendo vos, lo que se, se puede hacer, por ejemplo, es reentrenar, ¿no? porque los algoritmos se entrenan con datos, con datos históricos, entonces, por ejemplo, si, la, si el entrenamiento lo hacías con un momento eh, donde no, sé, no había cuarentena, y después sí hay cuarentena, tenés que usar datos lo más parecidos a los que vos querés predecir. Entonces claro. ahí los algoritmos se adaptan, y, y eso te da una flexibilidad que el mercado te pide. Hoy el mercado y, y digamos las empresas son cada vez más competitivas, hay cada vez más cambios, y esta es la mejor herramienta para adaptarse rápido a esos cambios. Bueno, eh, vamos a una pequeña tanda, si seguimos te voy a dejar una, una pregunta. Puede ser, y no me la conteste puede ser que dentro de un tiempo las empresas que adopten mejor van a saber qué tiene que consumir el consumidor antes que el consumidor lo detecte. Y <risa> la quedé pensando. <risa> Dale. Vamos, vamos a una tanda y, y volvemos con Freddy Eugenio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos... Impulsando un país entero. En YPF cumplimos 100 años, impulsando lo nuestro.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 Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Dale, te dejé una pregunta más que sencilla, porque era, sí. obvia, ¿no? era obvia, sí, sí. era obvia la pregunta, entonces se la, se la dejé muy fácil, ¿no? pero la, la, la idea es, viste que hay de, de, tanta, eh, de tanto manejo y volumen de, de, de información, de datos que se, tra se transforman en información, si podemos llegar a, al momento de, de entender un, un algoritmo en el cual nos indique el consumo y que, la, que nosotros sepamos antes que la gente, o que la gente diga, sí, están ofreciendo todo esto, que es lo que yo deseaba. Bueno, lo sabemos bueno, antes que lo desee. Hay, hay varias cosas para decir sobre, sobre esa pregunta. Eh, Mira, lo primero que se me ocurre contarte es un caso, uno de los primeros casos de Big Data famosos que, que surgió en Estados Unidos. Una cadena de supermercados hacía eh, análisis de datos. Hay que decir que las técnicas de análisis de datos no son nuevas. O sea, en los 80 ya había mucho análisis de supermercados, ¿no? Eh, por ejemplo, una técnica muy conocida es la minería de datos. Que es como analizar, imagínate los, los tickets de venta, qué compra cada cliente, aunque no tengan el nombre y apellido del cliente, o, o sí, eh, saber qué está pasando con ese cliente en la evolución en el tiempo. Bueno, el primer caso así muy famoso de Big Data que yo recuerdo de haber sido al comienzo de los 2000, que, que bueno, una persona, a una chica, le, llegó, eh, le, llegó publici le llegaba publicidad de, de, de embarazadas, de mujeres embarazadas. Entonces en un momento, eh, la historia corta es que llegó un regalo tipo a la casa de una familia, diciendo bueno, felicidades porque van a, van a tener un hijo, y el padre, el padre de esa chica llamó quejándose al, al, al supermercado diciendo no, eh, no, no, acá no hay nadie embarazada y resulta que la chica sí estaba embarazada, y fue como el primer caso famoso donde la data se anticipó al conocimiento en este caso de la familia, porque... Podés, mirando los patrones, por ejemplo, en ese caso era... Bueno, compró hizo un, compró un test de embarazo, compró eh, revistas de libros de embarazadas. Eh, bueno, entonces en ese, en ese funnel, digamos, era como que lo obvio era que estaba embarazada, ¿no? Eso mismo se hace para un montón de cosas, y yendo a algo más concreto, por ejemplo, las recomendaciones de películas. Te recomienda qué película te va a gustar, Netflix, por ejemplo. Entonces, esa recomendación que tiene... A veces dicen, no sé si viste, 85% de probabilidad de que esta película te gusta. Eh, y esa probabilidad la saca en función de lo que vos fuiste navegando y mirando, y si entrabas una película y la sacabas, bueno, calificaba negativo esa película para tu interés, eh, la plataforma, ¿no? Hace como un modelo de segmentación de clientes en función, de usuarios, en función a las películas que le gustaron, los actores, los horarios, eh, si lo miraste en un celu, ¿no? Entiende todo eso, después tiene toda una base de 300 géneros, subgéneros de películas. Entonces con todo eso te hace una recomendación de cuál es la mejor oferta para vos. Y además aprende de si te recomiendo una película, vos le puedes poner me gustó o no me gustó y estás entrenando ese algoritmo. O sea que la respuesta es que sí, que se puede incentivar la compra o, o el consumo. ya Hay gente debatiéndose esto, está bien o está mal. Ah, hay mucho debate en eso. Eh, hay como... En términos generales, podemos decir, una cosa es recomendar una venta de un producto y otra cosa es eh, hacer que una persona cambie el voto, ¿no? Como ya pasaron en, en casos como Cambridge Analytica. Entonces, bueno, son, son técnicas que se están usando cada vez más eh, y me parece que también está la responsabilidad nuestra que creamos tecnología tomar esas consideraciones, ¿no? Los límites de, de, del empuje que pueden dar los algoritmos. Ah, sí, la, no, no caer en la mala praxis de datos, sino que. Sí. De, de la información, sino que, bueno Utilizarla como corresponde Con el, el AVEA Data <ríe> Y sí, con la sí, confidencialidad sí. De los datos como corresponde Como para que no, no, no incurrir en, en delitos pero, pero bueno, ya hemos visto Los documentales que a veces Se, se, se pasan de la línea y está bueno como vos sí. indicaste Ya viendo la evolución de los casos En Netflix de, de documentales Vas viendo cómo las tendencias Se van acelerando, ¿no? Totalmente El... Eh, Contanos algún caso así que vos digas, wow, este, no sé si es el caso de éxito, pero uno que te, que te haya apasionado, uno de los primeros, uno de los últimos, que vos digas, me encantó los resultados que tuvimos en esto, como para entender mejor todavía un caso de uso de alguna de las técnicas y de los, de los, de los procesos que usted utilizó." Sí, bueno, eh, mirá, un... estamos haciendo varios casos, pero te cuento, te cuento rápidamente dos. Uno eh, está... Para mostrarte, digamos, que inteligencia artificial y, y ciencia de datos, o machine learning, ponerle inteligencia artificial, eh, es como que suenan muy parecidos, pero en realidad tienen como, para mí, fines bastante distintos. Cuando hablas de machine learning, en general hoy, estás usando algo para eh, optimizar un proceso de hacer algo, ¿no? Estás usando machine learning para optimizar un proceso. Generalmente es así. Entonces, por ejemplo, un proyecto que hicimos fue de detección automática de fraude, ¿no? Eh, por ejemplo, hicimos varios de, de detección automática de fraude Pero básicamente lo que se hace es Se entrena un algoritmo diciendo Este caso tiene un fraude, es fraudulento este, este caso no es fraudulento Entonces cuando llega un nuevo caso de fraude El algoritmo solo toma la decisión De calificar de determinada forma ese nuevo caso ¿no? Entonces lo que termina teniendo la empresa Es una máquina, digamos Que prioriza cuáles son los casos más probables de fraude Por ejemplo, hicimos uno para seguros de autos Hicimos otro para controles de, de conectividad a gas, acá, también acá en Argentina. Entonces, eh, esos modelos lo que te ayudan es, por ejemplo, en, en el, casi la misma proporción, en esos mismos dos casos, a por ejemplo, eh, ahorrar 300% los costos de detección de fraude, y ahorrar también otro tanto en eh, encontrar los casos de fraude. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vos... Antes, por ahí, para detectar casos de fraude, tenés que tener un montón de personas haciendo ese trabajo tremendamente duro de revisar transacción por transacción. Y en millones de transacciones, muchas veces se pierden un montón de casos. Y también la, la, las reglas por las cuales un caso es eh, fraudulento o no van cambiando en el tiempo. Y los algoritmos aprenden esas reglas solos, ¿no? A partir de los casos. Entonces, sí, las personas no pueden procesar tanta cantidad de datos tampoco. Y exacto. Y se pueden perder en el camino la decisión de un ser humano. Vos pensás del mismo caso una cosa, yo pensaré otra, todo, pero si hay reglas claras Y el algoritmo sí. se retroalimenta de mucha casuística eh, va a ser más eficiente la, la segmentación, sí. ¿viste? El potencial sí. fraude o no? Totalmente, y eso eh, también hay que decirlo No es que las personas que estaban haciendo ese trabajo No es que se queden sin trabajo, sino lo que pasan a hacer es Empiezan a mirar los casos con un potencial más alto Los casos más eh, probables de fraude, por ejemplo eh, entran como... Se, se priorizan, ¿no? Entonces las personas solo miran esos casos. Entonces, de alguna forma, pueden capturar mejor los casos de fraude y hay un ahorro en ese tiempo de trabajo manual absolutamente ineficiente, ¿no? Ah. Eh, es, eso me parece un caso interesante, pero te decía, Machine Learning sirve para esto, que es como hacer algo mejor, digamos, ¿no? Eh, ahora, la inteligencia artificial es como que también, además de poder hacer eso, eh, como que el foco muchas veces está en hacer algo que era imposible hacer antes. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de inteligencia artificial con técnicas de, un, se llama computer vision, ¿no? o visión artificial, ¿no? que es, por ejemplo, vos ponerte delante de una cámara y que, no sé, hagas un movimiento específico, por ejemplo, jugar un deporte y que le pegues a la pelota de tenis, y que la, la inteligencia artificial lo que haga es compare tu movimiento jugando al tenis o, por ejemplo, haciendo un movimiento de entrenamiento o para sistemas de salud, podría ser, que compare eso con millones de videos e imágenes eh, que hagan, por ejemplo, ese deporte bien, entonces que en esa comparación te haga sugerencias de mejora. O esos mismos casos de, de Computer Vision eh, se pueden usar, por ejemplo, para detectar si en una fábrica alguien tiene puesto el casco, tiene el chaleco de protección, o cuando alguien pasa por una parte que es prohibida porque es peligrosa en una, en una construcción, ¿no? Eh, todo eso son casos que, que estamos haciendo y que muestran que la inteligencia artificial en ese caso está como inventando algo nuevo. O sea, es imposible hacer, eh, no estás mejorando algo, estás haciendo algo absolutamente distinto, ¿no? Y, claro. y a mí me parece, me parece fascinante porque aporta como un tipo de conocimiento... Eh, que es eh, absolutamente original. O, o, por ejemplo, en el caso de, del prólogo de, de mi libro, mi libro Cómo piensan las máquinas, eh, tiene un prólogo escrito por una inteligencia artificial que se llama GPT-3. Es una tecnología muy avanzada que lo que hace es generar texto solo en base a los datos con los que fue entrenado. Por ejemplo, a la Wikipedia o a millones de páginas web. no Entonces estás Pero, hablando de algo absolutamente distinto a lo que, se, a lo que existía. Pues, justamente una... Yo dando una charla de, de, de marketing y, y ventas, pero pusimos un, un ejemplo de, de inteligencia artificial aplicado, que era el de Lexus, que era el primer comercial, hablando de lo que era la seguridad, que era el Ajá. primer comercial que había, este, que fue el 100% hecho por, por, por la máquina, obviamente. Yeah. Y sí, lo, lo grabaron tal cual, pero también había estudiado 1.930.000 casos. <risa> De, de, de qué es lo que más mira la gente, cuáles son las cosas que priorizan la seguridad de un auto. Bueno, todo, todas las había, en el comercial te explicaba todas las características. Eh, fue el guión realizado y después lo, los productores hicieron lo que el guión estaba tal cual, lo hizo la claro. parte, ¿no? Entonces, no movieron ni una coma. Y, y había sido súper exitoso porque vos te, te dejabas impresionado de cómo una familia evitaba un accidente y todo, cómo reaccionaba el auto. Tal, y bueno, y bueno y era el primer comercial hecho con inteligencia artificial. Eh, absolutamente, está bueno, está bueno. que el guión había sido, creo que era Lexus, si no me equivoco, pero, sí, ser, pero bueno, sí. te agradezco muchísimo, Freddy, y vamos a estar en contacto, como dijimos recién, y espero, tal vez podemos hacer un LinkedIn en vivo, que tengo más tiempo, una horita vale, ahí, buenísimo. Para, charlar, eh, sí. para charlar, y meterle ahí un mano a mano como en casa, cuando tus tiempos nos permitan, después lo, lo regamos en privado, y Dale. quería agradecerte mucho todo lo que nos has dado, porque la verdad que una genialidad, creo que esto nos va a servir muchísimo y cuando ya lancen lo de Pymes ojalá que podamos tener otra nueva charla para hablar exclusivamente de, del segmento pyme, y si querés con alguien de tu equipo y, o sí. algún caso, algún cliente, lo que vos quieras lo, lo, lo metemos acá con nosotros. Está buenísimo gracias y gracias por el espacio la verdad que creo que, que, que vale mucho lo que desees para lo que hacen con tu equipo para divulgar estas cosas, así que agradecerles y sí cuando tengamos la plataforma para Pymes que calculo que será para mitad de año eh, ya estaremos hablando. Y te esperamos acá también para eso, para el lanzamiento, con todo Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Freddy. Eh, ahora vamos, bueno Freddy, la verdad que Rocking Data, una súper empresa, la verdad está buenísimo y todo lo que nos ha dado, hay que aprovecharlo, voy a invitar a un LinkedIn, así tenemos mucho más, lo, lo exprimimos más al pobre Freddy, lo vamos a hablar más todavía. Ahora les, les pido la plaquita de consejo de expertos y presentamos a nuestro amigo Iván, por favor. La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Hola, Iván, Calvo, Prieto. Ahora quiero saber si es desde Chile o estás en otro lugar. Porque ahora te presenté desde Chile estabas en España. Así que, ¿cómo te va, Iván? Muy buenas tardes, Juan. Estamos en Chile ya de vuelta. <risa> uh, hemos, hemos llegado la semana pasada. Han Era. sido 40 días por España. Ha sido muy interesante el viaje. Obvio, obvio, obvio. Bueno, primero, feliz año y, y muchísimas gracias por, por estar nuevamente con nosotros y compartiendo acá la, la realidad de, de las pymes, en este caso desde Chile. Y, igualmente. Pero también igualmente. seguramente seguramente me, me, me puedas contar algo de España, de, que, de tu viaje, de lo que te has visto interesante por allí. Así que bueno, soy todo oídos. Bueno, lo primero que tengo que contar es que estamos con COVID en casa. Eh, nos ha pegado el fin de semana y... El Así, ah, sí, sí. El, el jueves mi hijo eh, empezó con fiebres, ya llevábamos dos días en Chile y, y habíamos dado negativo en las PCR, tuvimos que hacer PCRs para salir de España, para aburrar. PCR a la entrada en Chile, o sea, hicimos, eh, Chile tiene un procedimiento muy estricto y a todos los viajeros les obliga a hacer PCR a aterrizar en Santiago y todos dimos negativos. Y bueno, en fin, en, en teoría ya podíamos hacer vida normal, a partir del miércoles lo hicimos así, el jueves, pero el jueves por la tarde mi hijo empezó a sentirse mal, con, con fiebres, y ya lo llevamos a, a urgencias, y está con, con COVID. Luego mi mujer también está complicada, también anda con dolores y demás, y yo estoy aquí aguantando, pero por suerte yo no, no tengo síntomas, así que yo estoy bien. Ah, así, pues yo, así estoy, que, pero... yo estoy en el proceso también, ¿eh? Eh, hoy supuestamente el miércoles me dan el alta. Eh, bueno. estoy, con, estoy con COVID actualmente, ya, ya me daría el alta el miércoles hoy en lunes a última hora. Pero pasé dos sí. días feos y el resto bien. Eso, nosotros hemos pasado un fin de semana feo. Mi señora todavía anda complicada, está, está complicada. El niño ya va recuperando el ánimo, el apetito y ha dejando la fiebre atrás ayer. Y de esta noche ha sido ya una noche mejor. Pero bueno, ahí estamos. Así que nada, esa es la, la bienvenida que te que hemos tenido al, al regresar a Chile después de haber tenido una vida en España que nos ha complicado. Eh, allí lo que puedo decir, hay un tema que, que es la variante esta, Omicron, que, que se ha pegado muy fuerte. Aquí en Chile va más lento, o sea, lo que estamos viendo, los casos y los contagios, parece ser que va a ser ahora en febrero, cuando se viva el, el la cúspide o el pic de, de la ola, esta que tenemos. Y bueno, está afectando porque obviamente le está pegando a las empresas, le está pegando sobre todo a, la, a lo que pude ver en España, a las licencias de muchísima gente que, que no podía trabajar o que al contagiarse pues eh, estaba pegando por todos los sectores, especialmente al sector turístico, le pegó muy fuerte en Navidad, le pegó muy fuerte a, a toda la, lo que es hostelería, restauración, bares, restaurantes, eh, ha habido una baja eh, en España, que es un país muy turístico, pues le ha pegado. Y vamos a ver ahora el verano aquí en, en Chile cómo, cómo le afecta, porque yo creo que viene fuerte en las próximas semanas. No es tan grave como, como otras variantes, es decir, la mayoría de la gente lo pasa como un catarro, una gripe, eh, así como lo está pasando mi hijo y mi mujer. Pero eh, lo que sí que está claro es que le pega a los sistemas de salud primaria, porque muchísima gente los llama por los síntomas, eh, por los mocos, digamos la congestión, todo lo que es la fiebre, entonces se colapsan los sistemas de atención primaria, eso es lo que he podido vivir en España y creo que aquí en Chile va, va a ser inexorable también en las próximas semanas por el nivel de contagios, ya hay más de 10.000 contagios diarios en Santiago de esta variante Omicron y le va a pegar, le va a pegar a todos los sectores por, por el tema de las licencias, de toda la gente va a ser complicado el mes de... En febrero yo calculo para todos. Así que nada, eso, eso es lo que hemos podido contar de, desde allí, vivirlo en persona y que esta, esta cepa o nueva, por lo menos, que no es tan agresiva, pero sí es mucho más contagiosa, a ver si sirve para que nos inmunicemos, por lo menos, y, y podamos dar un paso adelante eh, y podamos avanzar y salir de esta pesadilla que llevamos dos años. Sí, sí yo justo me había vacunado el, la tercera dosis el domingo y... El lunes a la noche, el martes, me sentí medio mal. Eh, me fui a isopar el miércoles, me dio negativo el miércoles. El jueves a la tarde me, me amanecí bien, y el jueves a la tarde otra vez dije, me siento medio raro, voy a isoparme. Me, me había hecho antígeno, ahora me voy a hacer PCR, Me fui a hacer PCR y el viernes me llegó el que era positivo, pero bueno, yo igual estuve aislado todos esos días, pero, porque tenía dudas y todo, yo me aislé directo. O sea, entonces mi familia, por suerte, no se contagió y yo quedé aislado. Bueno, eh, sigo pues aislado, pared. lo único que hice es bajar con, a, mi, a mi oficina para el programa de radio con mi barbijo. <ríe> y de aquí a mi habitación nuevamente. Pues, la primer día pared. que salgo es hoy, que me dan ahora el alta mañana, pasado. Nosotros estaremos todavía esta semana aislados. Por suerte podíamos estar de trabajar. Yo comentaba hoy con un amigo, con un cliente y amigo esta mañana que me preguntaba cómo estábamos, nos hablábamos, no habíamos hablado todavía este año, para ver cómo estábamos ambos, y ya le pude decir, ya, yo llevo dos años haciendo todo el trabajo online, ya, o sea, llevo dos años facturando todos mis servicios, tanto de formación como conferencias, como consultoría, todo lo hecho online. Eh, así que, bueno, es verdad que ahora esta semana toca ajustarse un poco y reprogramarse, sobre todo el niño necesita salir y va a ser duro todavía tenerlo esta semana encerrado. Pero ya el teletrabajo es algo que llegó para quedarse, la posibilidad de vender servicios online a través de, de las redes es algo en lo cual yo ya llevo viviendo de ello dos, los dos últimos años, o sea, ya no he hecho un trabajo presencial. Aunque sí que en este viaje a España aproveché para reunirme con algunas empresas en, en modo presencial. Estuve teniendo algunas reuniones en algunas ciudades, principalmente en Valladolid y en Madrid. Y estuve reunido con, con empresarios de allí, pulsando sobre todo el ambiente en España, viendo cómo están las cosas por allá, que el virus ha pegado fuerte, pero hay, hay, un, hay un tema que es, eh, eh, yo siempre digo que España y Argentina son como hermanos, son países muy parecidos. Eh, la única diferencia es que España tiene vecinos ricos. Y entonces las ayudas que la Unión Europea está transfiriendo a España hay, hace que haya un boom de proyectos y de negocios que tiene una, un lado positivo y un lado negativo. Yo hablaba de ello en un post hoy en LinkedIn, diciendo que es bueno que los vecinos te ayuden, es decir, es bueno que, que te puedan eh, dar plata, como está haciendo la Unión Europea con España, para ayudar a que salga del bache ¿no? España pero también es malo, o sea, también hace que mucha gente se relaje en sus capacidades, en sus fuerzas y que se preocupe más de que otros me den para ayudarme a salir. Si bien es cierto, las ayudas que transpide la Unión Europea, esta vez tienen que ser ayudas a proyectos para que se justifique la inversión de ese dinero, y es mucho dinero, son 70.000 millones de euros a fondo perdido, es decir, que España no tiene que devolver, y otros 70.000 con prácticamente el 0% de interés. Entonces, va a haber un boom de proyectos en, en montones de sectores van a tener que presentar eh, eh, diferentes eh, proyectos que puedan ser financiados con esas ayudas. Entonces, yo creo que España va a, re, va a tener una inyección en los próximos meses y obviamente pues mucha gente, muchas empresas, se van a ver beneficiadas de, de esas ayudas y de esas inyecciones. Pero siempre pongo el asterisco de que no creo que sea lo mejor acostumbrarse a que te ayuden otros, sino que es mejor que tú puedas salir adelante por tus propios medios. Entonces, ahí ahí a ver si, a ver si España aprovecha bien esas ayudas y no se dilapidan en proyectos que no vayan a ninguna parte y sí que sean interesantes. Y, y la realidad... De, de Chile, cuando vos llegás y ves que entre la, el, el ingreso de esta variante de COVID, el, el tema de los gobiernos y bueno, 40 días afuera, más allá que vos estás conectado, eh, sí, bueno, eh, febrero o marzo se va a venir más, más caldeado y sobre todo para el mundo PyME, ¿no? que es el que este, afecta directo, porque una gran corporación de última pide presupuesto al exterior y que lo ayuden. Ahora las PyMEs no tenemos esa suerte. Bueno, Chile, como bien sabéis, ha habido cambio de... Ha habido elecciones, hay un nuevo claro, gobierno verdad, en ciernes. Hay un nuevo gobierno en ciernes que se viene, es un gobierno de izquierdas, de, de, de una izquierda más radical de la que ha gobernado en, en, en los últimos años, porque Chile en los 30 años que lleva de democracia, la mayoría de los gobiernos han sido de centro-izquierda. Este nuevo gobierno también se dice ahora de centro izquierda, pero obviamente hay varios ministros comunistas, varios ministros de, de unas, digamos, alas más allá del de la, de la centro izquierda. Pero si bien ha habido un nombramiento de gabinete este, este viernes pasado y el presidente del Banco Central es el nuevo ministro de Economía, y el presidente del Banco Central de Chile es un hombre solvente, es un hombre socialdemócrata. Con lo cual parece ser que el presidente Boric sí que ha tenido las luces suficientes de saber que ahora tiene que pilotar el barco y que no lo puede hacer desde un discurso muy radical. Básicamente porque la economía eh, se puede gripar, se puede marchar el dinero, la inversión del país y entonces ha puesto o va a poner, digamos, todavía no ha tomado posesión, pero va a poner al, al que es hoy día presidente del Banco Central de Chile como ministro de Economía. Eso ha sido una señal que los mercados han recibido muy bien. El dólar ha bajado, ¿eh? entonces eso es una señal de confianza, un voto de confianza para ver si las reformas que necesita este país se hacen de modo consensuado, de modo no radicalizado ¿eh? y que no espante a la inversión, a las empresas y golpee más de lo que ya de por sí la pandemia y está golpeando a la economía. Entonces hay que esperar, hay que darle un voto de confianza a, a esta moderación del de, de gabinete que, va, que ha presentado Gabriel Boric y mi opinión es que, bueno, que, que la moderación siempre es buena, que los extremos y la radicalización nunca traen nada bueno, entonces... No conduce, no conduce, no conduce nada Eso. positivo, digamos. Encontrar caminos eh, centrados y, y dialogar con, con la oposición y contar con ellas será muy importante para la futura estabilidad de Chile. Pero es pronto todavía para juzgar, hay que dejar que tomen posesión y durante este año sí que vamos a tener ocasión de ver qué políticas se implementan y para dónde va el país. Las pymes, obviamente, igual que las grandes empresas, tú decías que las grandes empresas pueden pedir presupuesto y te pueden ayudar, sí, pero también las grandes empresas tienen que presentar sus cuentas de resultados. También los altos ejecutivos tienen que conseguir que, que funcionen esas empresas. Así que eh, nos interesa a todos que el país vaya bien, que la economía de Chile vaya bien, que siga generando riqueza y prosperidad para que se puedan crear, eh, digamos, eh, futuras oportunidades para todos. Así que vamos a ver cómo evoluciona este año. Cuando pase este año, yo creo que ya cuando haya pasado un año, ahí sí tendremos ya, objetivamente datos para poder valorar si vamos por buen camino o si vamos. A... De momento tenemos promesas y vamos a ir viendo qué hace nuevo gabinete a partir de marzo cuando asuma. Y de aquí a marzo pues se viene duro, se viene duro por este tema de la ola COVID que está subiendo y no va a ser un verano tranquilo, va a ser un verano con muchas restricciones, como lo que he vivido yo en la Navidad en España, con un golpe Ay. importante... Con un golpe importante para las empresas que, que obviamente venden eh, desde minoristas que tienen que vender ropa, eh, retail, por ejemplo, regalos. En España, pues obviamente yo vi como todo todo lo que eran reuniones con amigos, con familiares se vieron condicionadas, mucha gente contagiada, muchas cenas suspendidas. Entonces, eso, los negocios que viven de eso pues, han sufrido ese golpe en las navidades pasadas en España y ya venían. Ya venían, de claro, eso de atrás, te iba a decir, claro. claro, te iba a decir que ya venían de, de, de los, del año anterior, que cuando estuvo claro, el, años, el lockdown, ¿no? claro, ya el lockdown, ese cierre total que sí. han hecho, ha sido muy complejo. Pero bueno, la verdad que Iván, eh, te agradezco muchísimo la, la energía y, y, y bueno, que tu familia mejore y que vos no te agarres nada, que sigas así. Y te, por supuesto, a disposición para, para lo que necesites. Y vamos a. Vamos. A, a ir planificando ya para arrancar el año con, con toda energía y a ver cómo la consultora, eh, con qué nos, nos sorprendes con la segunda con la consultora y invitados como siempre en lo que va de este año. Así que muchísimas hay gracias muchos, otra vez. Hay muchos planes en marcha, o sea, este verano nos va a servir también para descansar un poquito. En el próximo mes tomaremos algunos días de vacaciones, pero tenemos cosas en marcha eh, interesantes y, y vendremos fuertes eh, en marzo con, con novedades. Así gracias, que muchas Juan. gracias, muchas gracias Juan y estaremos aquí con vosotros para contar. Juan, bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo y que se mejore la familia y que no te afecte a vos el COVID. Así muchas que... gracias, sí. Lo primero, antes que nada, es derrotar al bicho. A ver si lo echamos de ¿sabes? esta casa y luego seguiremos <risa> con el resto de cosas. Un abrazo con toda, la, con toda la energía. Un gran abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Chao. Iván Prito, el CEO de Laira BN, la verdad es que desde Chile nos dio toda la... El panorama y lo que vivió en España, así que está muy complejo el COVID, como acá también en muchos casos, así que esperemos que es lo mejor para él y su familia. Vamos a la tanda y volvemos con consultoría de expertos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Con noticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Un minuto transcurrió desde las 19 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, con 28 grados de temperatura, tenemos el cielo completamente cubierto y con probabilidad de lluvias para las próximas horas. Tras un episodio cardíaco, el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, mejora. Este martes le podrían hasta dar el alta. El miembro de la Corte Suprema, uno de los más antiguos, sigue internado en una clínica porteña por una insuficiencia del corazón. Tenía antecedentes de problemas cardíacos. Fue tratado en el Instituto Argentino de diagnóstico y tratamiento, pero su condición mejoró en las últimas horas y mañana podría regresar a su hogar. El martes por la mañana se va a someter a una serie de chequeos y por la tarde le darían el alta, aunque aún no circuló cuándo se va a reintegrar a sus funciones como juez del máximo tribunal violento robo al empresario Oscar Andreani. Un grupo comando desvalijó su casa en la localidad de San Pedro. El hecho ocurrió esta madrugada en la estancia La Santina, ubicado en el kilómetro 151 de la ruta nacional 9 una zona rural de esa localidad bonaerense, donde le robaron dinero en efectivo y otros objetos de valor. Oscar Andreani sufrió horas muy difíciles luego de atravesar este violento asalto junto a su familia en sustancia de la ciudad bonaerense de San Pedro. Fuentes policiales informaron que un grupo de siete delincuentes armados irrumpió en el predio con fines de robo, redujo al empresario y a su familia después de apoderarse de una suma aún no precisada de dinero en efectivo y de otros elementos de valor, los asaltantes huyeron mientras que el empresario denunció lo ocurrido ante la policía. En consecuencia, los delincuentes son buscados intensamente por las autoridades en estas horas. En Buenos Aires, un informe de Antonio de Ramos. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. número 1179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 Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Con todo ya tuvimos el, la placa de consejo de expertos y uno de nuestros expertos invitados está conectándose, Ricardo Chicolino de Estudios Chicolino y Asociados Con el, con el que hablamos siempre de estrategia fiscal Y hoy justamente uno de los temas es el consenso fiscal Así que ahora Ricardo, Ricardo se está conectando los chico, lino y asociados. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes. Van? ¿Cómo ya, estás? Ya, ya te presenté a vos al estudio, <risa> al tema del consenso fiscal, y así sí, que metele me directo. Bueno. Venimos, venimos eh, hoy vengo con energía, estoy con, con COVID, así que vengo con energía eh, en baja, así que hoy hablan ustedes. Me alegro que te haya repuesto del COVID. Sí, sí, vamos, vamos bien, vamos bien. Este, bueno, vos sabés que este, todos los lunes este, hago un gran esfuerzo para mantener mi nivel de arte buenas noticias, ¿viste? Entonces, no es que ignore las malas, ¿eh? Pero bueno, en este caso, este. Voy a... el tema propuesto era el tema del consenso fiscal. Eh, los gobiernos de los últimos tiempos, este, del macrismo y del peronismo, han este, este, realizado varios este, pactos fiscales con las provincias, ¿no? Este, algunos con un sentido, otros con otro, pero eh, en todos ellos nunca se agarró el toro por las astas, y los impuestos provinciales generan una gran distorsión. Fundamentalmente, el impuesto a los ingresos brutos, y desde hace un tiempo, las tasas municipales. El impuesto a los ingresos brutos genera una gran distorsión, porque es la gran diferencia que hay entre el impuesto a los ingresos brutos y el IVA. Eh, estos impuestos, que son impuestos al consumo, que uno los paga cuando consume, eh, se los llama eh, de carácter indirecto, porque el sujeto que termina pagando el impuesto no es el que presenta la declaración jurada en el caso del IVA, sino es el consumidor final, porque aquel que está en la cadena de comercialización Factura con un débito, compra con un crédito, netea y paga. Y lo que paga en realidad es lo que le cobró cuando vendió. Entonces, en definitiva, el que paga el impuesto es el consumidor final. Por eso se dice que el impuesto de valor agregado, salvo por las distorsiones que tiene en cuanto a la tasa y en cuanto a los productos de primera necesidad que graba, sería el impuesto más sano para aplicarlo, ¿no es cierto? Este, a veces la distorsión de la tasa y, y, y los productos de primera necesidad que grava este, hacen que el, el impuesto adquiera un cierto grado de regresividad. Y el impuesto a los ingresos brutos es altamente regresivo. Este, en muchos países se aplica en una sola etapa. Acá se aplica en todas las etapas de comercialización. Y como el contribuyente no toma lo que pagó en de la etapa anterior con el IVA, termina siendo un impuesto acumulativo. Entonces, es un impuesto en ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos es tan distorsivo que el efecto que produce en el aumento de precio es mayor a lo que recauda el Estado. O sea, es un impuesto que si el Estado recaudó 100, esos 100 provocaron una distorsión de precio de 140. Este, mientras que el IVA recaudó 100 y produjo una distorsión de precio de 100. ¿Entendés? claro, claro, claro. Este, no, Esa terrible, es la diferencia eh. entre el impuesto terrible. de ingreso bruto y el IVA. Y la distorsión que genera. Y la distorsión que genera. Es un impuesto altamente regresivo. Regresivo quiere decir que. Este, un impuesto es progresivo cuando el que más paga es el que más gana o el que más... Ese es un impuesto progresivo. El que más paga es el que tiene más capacidad contributiva. Pero el impuesto a los ingresos brutos no. Eh, bueno, entonces, en este consenso fiscal, parece, no Dios quiera que siga así esto, parece que el Estado quiere trabajar con las provincias para corregir el impuesto sobre los ingresos brutos y bajar la carga fiscal. Aunque parezca esto, esto es una decisión política, ¿no? Este, es decir, fundamentalmente es una decisión política. Y bueno, parece que el Estado está dispuesto a eso y firmó este consenso fiscal con las provincias para tratar de armonizar el impuesto a los ingresos brutos y bajar la carga fiscal y también en los impuestos municipales, porque los impuestos municipales hace 5, 6, 10 años at atrás, eran impuestos que se pagaban, pero que nadie se preocupaba por ellos. Hoy oh, las tasas municipales... Sí, como la de seguridad y higiene en los comercios, por ejemplo, que afectan claro. muchísimo, yo tengo un montón de eh, clientes y conocidos pymes que tienen comercio y... Eh, la seguridad de higiene, según el municipio y según la zona donde estén, es terrible, pero lo que es el comercio los mata, los mata. Claro, es un impuesto a los ingresos brutos más. Claro, claro, por eso es abusivo y llega un momento que y después te, te, te embargan, te hacen juicio, te, te quieren clausurar por la, la tasa de su higiene, es complejo. Es claro complejo. Pero, siento que, vos fijate, cuando nosotros nos este, referimos a este tributo, decimos tasa de seguridad e higiene. Ah. Y cuando nos referimos al impuesto a los ingresos brutos, decimos impuesto a los ingresos brutos. Ah. ¿Y por qué uno se llama tasa y el otro se llama impuesto? Esto está definido constitucionalmente. Con el impuesto, el Estado recauda para solventar eh, gastos de la sociedad donde no hay una relación entre lo que se paga con el beneficio que se recibe, por ejemplo, con un impuesto se solventa el sueldo del juez, del maestro, del policía y yo no puedo decir, pago mucho impuesto, el policía tiene que estar más a disposición mía, el médico tiene que estar, voy a tener más, mejor seguridad, mejor médico, no, yo pago un impuesto y voy a ir a un hospital público, una escuela pública, etcétera, y ahí me van a estar devolviendo el impuesto que pago, ¿no?, entonces no hay una relación entre el beneficio que recibo del Estado y el impuesto que pago. Pero en la tasa hay una relación directa. Tiene que haber una relación directa. Yo tengo que pagar en función del beneficio que recibo. Entonces, si yo tengo un lote de 50 metros de frente, el Estado va a gastar más en seguridad e higiene en mi lote que en el tuyo que tiene 10 metros de frente. Entonces yo tengo que pagar más que vos. ¿me ¿Entendés? Pero cuando la tasa pasa a ser un porcentaje de la venta, se perdió esa relación. Porque vos con 10 metros podés facturar mucho más que yo con 100 metros. Entonces vos con 10 metros de frente, terminás pagando una tasa de seguridad y higiene mayor que yo que tengo una fábrica de una manzana. O vos Entonces, te pones un pequeño comercio en una avenida Y, y pagas un montón de tasas Y yo me pongo en un departamento, en mi oficina Que ni lo declaro y no pago nada Alquilo claro. un departamento y no pago nada Entonces, bueno, un favor claro. no sé. Y ahí, eh, pobre comerciante, lo están matando Entonces este, La tasa termina siendo un impuesto Y esto constitucionalmente no debería ser así claro. Pero bueno, lo, lo importante este, Es que el consenso fiscal ha llegado y se está va empezando tratar, a hablar. Claro, va a tratar de armonizar el impuesto a los ingresos brutos para que claro. tenga una menor incidencia en las empresas. Bueno, buenísimo, Ricardo. La verdad que un lujo. Y bueno, te invito a quedarte ahora a, a, que, a, a escuchar a Snoop y después a nuestra invitada, otra número uno. Y ahora pido, agradezco, por supuesto, Ahora nos quedamos en línea y pido la placa de herramientas, así presentamos la esto. Muchísimas gracias. Estar Ricardo. informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Presento a Mario Becerra, gerente del proyecto de Snoop Consulting Y cómo lo hago, Mario, la consultoría de sistemas no es una mala palabra Así que vamos con todo que hoy tenemos poco tiempo no. Hola Juan, qué tal, buenas noches, cómo estás Qué haces Mario, feliz año Bien, todo bien, igualmente, feliz año, arrancando el año radial ¿eh? Exactamente, exactamente Bueno, quería tocar este tema como primer tema del año eh, Porque... Si bien no es una herramienta concreta, es, eh, es algo que, que nosotros como consultores de sistema, es lo, en, en sí es como la primera herramienta que, que la PyME necesita para poder determinar, bueno, en definitiva, cuál es la herramienta concreta que eh, va a solucionar su problema. ¿Por qué quería contar esto? Bueno, nos ha pasado muchos casos y parece que uno, la, digo, no es una mala palabra, por ahí también... El, eh, en la consultoría que vos hacés sobre, sobre ventas y estas cosas, también te debe pasar. Parece que eh, uno quiere, digamos, eh, robarle la plata al cliente y dice, che, necesito, necesito primero conocer eh, tus dolores, tu empresa, eh, tu problemática. Eh, y yo lo quería asemejar a algo muy simple, que es cuando uno va al doctor. Eh, en general, quizás uno sabe que por ahí, no sé, si tengo un problema abdominal, termine en una resonancia magnética pero no es lo primero que te manda hacer el médico sino antes preguntarte un montón de cosas ¿Eh? Primero de cuándo te duele Qué pasó Un poco de historia tuya Y cuando nosotros hacemos una eh, Para poder recomendar una herramienta Es, es parte de lo que necesitamos eh, Conocer del cliente para, para poder recomendar una buena herramienta Porque si bien el sistema de gestión es genérico Decís, che, tengo que cambiar mi sistema de gestión Bueno, fenómeno Hay montones y te tenemos que ayudar a decidir por uno que te va a acompañar por 5 o 10 años probablemente, y, y tiene que ser algo que esa inversión sea acorde a la necesidad de tu empresa. Entonces, eh, para hacer eso, nosotros tenemos que conocer qué es lo que, eh, cómo lo hace la empresa hoy en día, con qué se maneja, cómo son los usuarios que, que tiene la empresa. Eh, si bien todos te dicen, bueno, yo lo manejo con Excel, fenómeno. Entonces tenemos que conocer esos Excel, qué información guardan, eh, cómo, cómo traquean, con qué otros sistemas se conectan, porque hoy en día no se resuelve todo con un Excel, tenés que subirlo a aplicativos de AFIP, tenés que subirlo a aplicativos de, de ARBA, eh, a un montón de conexiones con un ecosistema, de, de, de, de, precisamente de sistemas, que, que hacen a la cuestión de la, de la elección de la herramienta final. Entonces... Eh, en muchos de los casos, eh, eh, el cliente cuando nos, nos, nos llama por algún cambio de sistema que tiene que hacer o alguna solución que necesita que desarrollemos, siempre hay una etapa previa de ese conocimiento que nosotros, bueno, obviamente se llama consultoría, de alguna manera tenemos que ponerle ese nombre, pero un poco es el diagnóstico que te hace el médico cuando vos llegás muy dolorido eh, al, al consultorio. Y que para eso necesita conocer, conocer tu historia, cómo te viniste manejando, qué es lo que tenías previamente instalado. Y no, no significa que esa consultoría tiene que ser eterna, que vas a decir, che, voy a estar seis meses eh, indagando de, sobre tu empresa. Depende el tamaño de la empresa. Eh, hay consultorías que pueden ser, no sé, dos o tres reuniones, y a partir de ahí empezás a, eh, digamos, diseñar la solución. Eh, pero, pero es algo que... me. me quería como recalcarlo como primer tema, porque cada vez que, que uno da esa palabra de consultoría parece que es una plata que, que el cliente tiene que gastar y que no va a tener retorno. Y en sí es quizás la parte más importante, porque después de ahí empieza a desprenderse todo un trabajo que si esa consultoría no estuvo bien encarada o no se hizo, puede derivar en un gasto o innecesario o mal hecho en una herramienta, en la elección de una herramienta que a futuro nos puede traer complicaciones. No sé si te habrá sí. pasado eso, Juan. Sí, sí, sí, aparte, como esto ya consta y lo hemos hablado más de una vez eh, el año pasado, eh, ustedes muchas veces no, no, no invitan a que la empresa desarrolle de cero, sino que haga hasta una prueba con algo que ya exista para ver si es la real solución que ese tipo de herramientas que necesita y bueno, si esto tiene que escalar y tener un desarrollo propio y de lo entonces, digo, hacen buena praxis con, con todo, wey, sobre todo para el mundo PyME, que es lo que mucho tratamos acá en el, en el programa, eh, que a veces no se justifica desarrollar Entonces la consultoría es eso, el diagnóstico inicial y es, es justamente establecer un momento de partida el, el momento cero, digamos, para que en poco tiempo Tengo que aprender, no sé, tus 20 años de empresa Lo tengo que aprender en, en, en un mes y, y ver todas las oportunidades de mejora Y lo que vos llamabas y eh, asociar con el médico es eso Es síntomas y soluciones O sea, qué síntomas tiene la compañía, qué soluciones le damos Y bueno, las oportunidades de mejora que que en un conjunto de soluciones, así que me, me, me encanta cómo lo, lo describiste, la asociación que has hecho, y, y bueno, creo que, no sé si estamos alineados, pues pensamos siempre muy parecido. Sí, sí, por eso, por eso quería, porque en definitiva quizás, eh, viste decir decís, che, tengo problemas en el área administrativa, y seguramente tenés que o cambiar el sistema de gestión, poner otro RP, y ese es el nombre genérico, es decir, bueno, tengo que hacer una tomografía ahora, el médico después te dice, bueno, la necesito, cuando después conoce tu caso, Va con, con, con contraste, sin contraste, o sea, empieza a ser los matices. Y quiero tener esa analogía porque con el cuerpo de uno, uno tiene esas precauciones. Dice, bueno, no, espera le cuento todo al médico porque obviamente está mi cuerpo en juego. Bueno, en la empresa pasa eso, en la PyME. Está en juego, muchas veces yo siempre hablo de la bala de plata. No es que la PyME tiene un, una cartuchera llena de municiones que dice, bueno, si no le pego en este sistema, le pego en el que viene. Digo, tiene esa bala de plata que... Eh, es quizás la, la, la única oportunidad o porque tiene un crédito que, que pudo obtener eh, por alguna promoción que, que hizo el Estado bueno, todo eso tiene que estar bien aprovechado y parte de esta información eh, primera que uno tiene que tener para poder ayudarlos a, a, a elegir esa mejor herramienta y que seguramente como decíamos en otras charlas es, eh, se puede empezar por eh, alguna herramienta con casi todas las herramientas, un RP un depende del tamaño, ¿no? Pero un RP, un CRM, eh, para la relación con el cliente, tiene una capa que es gratuita. Entonces decís, che, empecemos por esta capa gratuita para que, ver si la gente de tu empresa se acomoda a esto, porque obviamente un sistema ya prediseñado tiene como un, un esqueleto, es como ir a comprar un traje a una, eh, a una casa de que, que a lo sumo te, te toma la botamanga te ajustan un poquito al costadito y salís andando. Obviamente que no es lo mismo que ir a ser un, un sastre, un traje a medida, que obviamente tiene otro costo, pero a veces no se justifica que por ese pequeño ruedo que hay que hacer del pantalón vayas a ir a un sastre a medida para que te haga un traje. Entonces Obvio. esto es, es, es lo mismo, ¿no? Sí, pero también reconozcamos que en el mercado hay de todo y muchos hacen la mala praxis, hablando de medicina y entonces... El, necesitabas eh, eh, coser un botón y le venden un traje a medida con chaleco, corbata camisa, media, zapatos y un sobre todo y estamos en verano eh. claro. sí, luchamos, contra eso, luchamos contra eso pero, pero bueno después tenemos 20, 20, más de 20 años que nos avalan que los clientes dicen bueno pasamos por esta consultoría nos ayudaron a elegir una buena herramienta que son los ejemplos que, que, que tomamos porque entendemos que en el mercado, como en todo, está esa mala praxis. Es como vas al mecánico y te dicen, uh, viste, ya cuando el mecánico te dice eso, ya decís, ya, no, usted me tiene que cambiar el motor. Eh, y esto <risa> pasa lo mismo, ¿no? Eh, hay de todo, y, y pero por eso eh, quiero reforzarlo acá, como más allá de que seamos nosotros o cualquier empresa que te ofrezca eso, eh, tiene un, un sentido de ser, de, de conocer los procesos, de conocer la empresa. Y muchas veces antes de elegir una, una solución hay que trabajar en esos procesos que ya no tienen que ver con una herramienta. Hay que decir, che, pero acá no tenés un proceso que eh, te, te, te pueda modificar lo que está haciendo el área. Entonces hay que trabajar previamente en ese proceso para después ir a buscar una herramienta informática que lo, que lo cubra. O en muchos casos es, bueno, no tenés un proceso. La mayoría de las herramientas informáticas tienen las mejores prácticas del mercado, y cuanto uno más se eh, acerque a, a ese eh, traje, digamos, que de, de, de no es a medida, obviamente que es más barata la implementación, es más rápida, y se obtienen resultados más, más, más rápidos también, ¿no? Claro, y después si hace falta, tenemos una fiesta importante, nos hacemos el traje a medida, y listo? Y, y si tenemos exactamente, que haciendo... exactamente, por ahí es como decís vos, Voy para, para el bautismo, viste, de, de, del sobrino de, de, de mi tía, bueno, me voy con el traje que compro en la tienda. Ahora, bueno, me voy a casar y bueno, ahí sí, viste, me, va, me hago va. Un traje medida. Va <risa> el me, traje de medida, Mario, la verdad que te invito a que te quedes como siempre, y ahora que ya nuestra la próxima invitada, antes de ir al corte, y bueno, pero te quería agradecer eh, que estemos juntos este año, y bueno, fel, feliz año. Igualmente. Y vamos, vamos con todo con la columna de Snoop de herramientas y de vamos a hacer este año a, a meterle muchísimas herramientas para las pymes de los Muchísimas gracias. A vos. Un gran abrazo. Bueno, vamos a la tanda si ya arrancamos directo con la placa de nuestra invitada, por favor. com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del Nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años. Porque mientras más seamos los vacunados, más cerca vamos a estar de salir. Si querés más información, entra en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguidos en TikTok, arroba Ecomedios 1020. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Muy, pero muy buenas tardes. Ahí de estar estoy agradeciendo que pobre le hicimos esperar un poquito y les pido disculpas Uy. a Marina, <risa> Marina González, cofundadora de. Geoland Toys. ¿Cómo andas, Marina? Exacto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. No sé. Buenas, qué no, buen... no se sabe con la luz que es. Buenas tardes. No sé. Es verdad, yo tengo una ventana acá <risas> y árboles y veo todavía claro, pero en realidad es una buena sí, tarde y noche. Eh, eh, bueno, Geolantois eh, son juguetes ¿no? que no van a tener ningún es tipo de, de, de desperdicio. Sí, vos me, Exactamente. Me, me, me, sí. Si vas a. Que activan la parte motriz de los niños Pero son juguetes encastables sacaron niña de dinosaurios, Pero todo lo que eh, viene en, en lo que sería el juguete Se reutiliza, o sea, genera el mínimo desperdicio O no genera desperdicio Exacto. Justamente es para concientizar del sí medio ambiente también a los chicos Claro, sí generamos desperdicio Nos encantaría decir que no generamos nada Sí, pero, poco, poco residuo Pero poco residuo. Pero Sí, generamos muy poco residuo. En realidad cuando vos recibís el juguete, casi todo es, es para jugar y para, para entretenerte, para aprender, y tenés muy poco era la la hay... Esa educación ambiental, después ver el tema de fauna tóctora, no, tóctora, perdón ver el tema de los dinosaurios, aprender actividades lúdicas de todo tipo, o sea, la, la idea es... Eh, actividad motriz de los chicos, por otro lado, sí. la educación y una concientización, todo al mismo tiempo, eh, es como que parece demasiado pretencioso, pero está buenísimo porque es la forma de, que, de, de empezar ¿no? desde los chicos, porque si no, esto ya de grande, la, la conciencia de la conservación muchas veces no, no, no, no Ay, viene en, en, en, un, en un USB y la, la enchufamos. Entonces, Qué bueno. Y hoy tienen todos como todo tan integrado y asimilan todo tan rápido que, que generar este sentido de pertenencia con la naturaleza, con lo autóctono, eh, el tema de educación ambiental tampoco es tan, tan difícil de interpretarlo para los chicos, porque ya te digo, están como tan, tan formateados para esto, tienen todo tan como incorporados que, que para nosotras también es un desafío grande hacer. Eh, un producto que tenga información fidedigna porque son bastante críticos y saben de lo que estamos hablando. Entonces, es un desafío importante también armarlo. Entiendo, y, y le, les han agregado eh, algún tipo de, de tecnología, por ejemplo, yo eh, vos le puedes poner, no sé, algo, una etiqueta que puedes escanear y, y eso te, te genera, no sé, realidad aumentada y, y se arma un. Un, una montaña para verlo en un celular natal Donde está el juguete este que tenemos El físico con el virtual Todavía poder... no La idea está ah, buenísimo, buenísimo. La idea de algo por el estilo está Vamos a ver si entre este año o el que viene Podemos, Ojalá. podemos plasmar todas las ideas que venimos teniendo porque Somos como una máquina de ideas constantes y y nada, a veces también tenés que pensarlo como que es Más allá de que es un proyecto que uno quiere hacer y, y que le tiene mucho amor y muchas ganas Tenés que verlo también como que es un negocio en algún punto Entonces no podés tirar todo el tiempo ideas nuevas Sino que también tenés que, que, que profundizarla y... y y ver un poco cómo, cómo es la recepción de lo que estás haciendo también, porque vas a tener cosas para mejorar o, o cambiar, o capaz que no tiene buena recepción por parte de los chicos tampoco, que es el claro. que, que uno aspira, entonces siempre tenés que andar retocando algunas cosas, pero bueno, eso de realidad aumentada sí lo tenemos pendiente, o, o hay algunas cosas parecidas que hay en el... Dentro de nuestras cabezas. Claro, claro, viste, no estamos tan desactualizados. No soy un señor grande, pero no estoy tan desactualizado. <ríe> no, no, no, tenemos ganas de, de incorporar alguna cosa así. Primero lo que tratamos fue de sacarse Holán a, a, a la venta y de desenchufar un poco a los chicos de, de lo que fue el primer año de pandemia, que había tanto Zoom, tanta cosa rara para uno adaptarse al cambio de la escuela, de las reuniones, del ritmo de la casa, y esto de no poder salir a jugar, no ver a tus amigos, entonces ahí surge Geolam, pero ahora sí. que esto ya se va mesetando y nos vamos acostumbrando un poco todos a este nuevo ritmo, bueno, ahí es donde queremos ver de, de meter algo nuevo y innovar un poquito más. Sí, que, sí, sí, sí, aparte está, está bueno unir los mundos porque no es que competir contra la Play, competir contra no. la tablet, pues el serio es imposible, pero decir, bueno, me, me, me complemento y hago que sea algo, sí. algo novedoso para los chicos uniendo esos mundos, es que Tal ellos cual, están, son nativos más el, el otro. Tienes que buscar mundo. una coexistencia. Eh, claro, no, sí, sí. no podés ignorar la tecnología, los avances y la cabeza de los chicos, en cómo van, con qué velocidad. Porque tampoco los podés traer un escriba sentado a, a que jueguen. No hay cual, no. Por más que uno quiera, no. Así el, que acá el, estamos funcionando. Qué grande. ¿Y, y, y esto ¿cómo, cómo comercializan ustedes? ¿Cómo consiguen clientes? Mira, arrancamos. Ten, tenemos una tienda. Tenemos una tienda online. Eh, bueno, redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok que hace poquito que okay, empezamos con el TikTok también. Eh, arrancamos en realidad con redes sociales y en boca en boca, después nos armamos la tienda bastante rápido, y a su vez tenemos eh, consignación en algunos showrooms que son especiales, como más de nicho, con cosas para chicos y, y puntualmente hacia ese público, de librerías, tenemos ventas mayoristas también, entonces medio que nos vamos expandiendo dentro de lo que o nosotras podemos también porque también tenemos otros trabajos aparte de este Ahí estamos viendo imágenes ahí estamos viendo imágenes <risa> eh, ahí estamos viendo imágenes ah mira de, ahí, está. ahí está la parte de dinosaurio todo sí que bueno eh, provincias del sur ahí ¿eh? Esas son, esas son alianzas que hemos hecho con otros emprendedores. Eh, entonces buscamos de, de que quede en un combo, lo que vos compras un combo que está dentro del producto de Geoland y dentro del producto de alguno de estos otros emprendedores amigos, que son otros juegos didácticos o libros, y en ese combo te sale un poco más económico, y nos beneficiamos todos, lo tenemos en la tienda tanto nosotras como nosotros otros títulos. Muy bueno, muy bueno, la verdad, felicitaciones. Eh, ahí, ¿cómo, ¿cómo ve Ricardo cómo ve Ricardo el tema? Ahí empezamos. Tenemos al experto, <ríe> a nuestro experto, Ricardo Chicorino, experto en estrategia fiscal, que te va a asesinar. No, mentira. Eh, <ríe> no, por pregunta, favor. Ricardo <ríe> puedes preguntar lo que quiera, estás muteado, recordá que estás muteado. <ríe> Hola Marina, cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Este, bueno, qué, qué interesante lo que hacen, ¿no? Felicitaciones, la verdad que estaba escuchando atentamente. Muchas gracias, gracias. Y me pareció genial. Este, Muchas gracias. He eh, escuchado recién que comercializan en forma directa al consumidor y también este mayoristas. Sí. Este, sí. y, y lo hacen todos por medios virtuales Sí, sí, muchos de los contactos que A ver, en el primer año fuimos generando ciertos contactos Mucho con el boca en boca Entonces llegamos a, una, a algunas librerías Y de ahí se nos fue abriendo un poco más el abanico comercial Por decir, de alguna forma Con bueno, algunos tuvimos consignación Con otros eh, con ventas mayoristas eh, pero sí, generalmente hacemos las ventas El, el contacto es eh, por redes sociales Hemos hecho una clase de mailing para, para, para hacernos conocer Que te llegaba a, a las librerías en general O a las jugueterías eh, Un catálogo muy, sim, muy simplificado No, no, no tratábamos de poner... Mucho detalle, pero sí para que nos conozcan, porque necesitábamos entrar en... en, en, en hacernos conocer, en realidad. Entonces, así fue como empezamos a, a, a darnos a, a conocer. Y, y en algunos casos hemos tenido muy bueno, buenos resultados. Hemos tenido ventas no solo en capital, sino que en Santa Fe, eh, ha sido gente de Puerto Madryn, de Córdoba. Así que, bien... Los vamos federalizando. Los productos de eh, la Ahí viene el tema, ¿no? Como Juan. Ahí, ahí viene el tema, digo, cuando factura de un punto específico varias provincias, ahí viene el tema. Claro, claro, porque el hecho de que ellos estén ubicados este, en un lugar y comercialicen de manera virtual este, no los liberan de tener que tributar en esas jurisdicciones provinciales claro. a las cuales este, va el producto. ¿no? Porque, bien, claro. eh, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos se tributa en la, en la provincia del destino final del bien. Claro. Este, sin importar si si lo transporta el propio consumidor, si este, se manda por un flete o por algún otro medio, este, y como lo hacen a través de manera virtual, tampoco es importante este, si tienen eh, gastos en esas jurisdicciones o no. Claro. El hecho de que sea de manera virtual, este, eh, tienen que tributar igual en esas provincias a donde el producto va destinado finalmente, ¿no? Exacto. Así que, este, bueno, la, la recomendación que yo le haría es, ese tema que trae aparejado una serie de inconvenientes, porque seguramente la venta la dan por tarjeta de crédito, o a través de una cuenta bancaria, y eso le genera retenciones desde esa jurisdicción, Sí, tal cual Entonces este los obliga a inscribirse A tributar, etc Y bueno Entra en ese tema, pero Nosotras por ahora Solo estamos como monotributistas Entonces uh -huh. Sin inscribirnos en ingresos brutos Por el momento ¿Por qué digo por el momento? Porque en realidad hemos tenido El primer año varias ventas Pero después Tuvimos como un parate muy importante, donde la venta siempre fue minorista. Entonces, si bien la intención está en inscribirnos en ingresos frutos, eh, no frenamos, porque la verdad es que no estoy, tributando, tampoco estoy, no estoy vendiendo a otras provincias hoy, en este momento. No he tenido un caudal de ventas que me justifique la inscripción en las distintas provincias. Claro, claro, Entonces, claro. por ahí tuve una o dos ventas en diferentes provincias o en algunas localidades que la verdad es que todavía no tributé sencillamente por eso, no, no me inscribí, no, no tributé. ¿Y el domicilio fiscal de la empresa actualmente es en capital o provincia? Es en capital. Es en capital. Porque este, existe un monotributo unificado Sí. Este, donde el hecho de que sea monotributista a nivel nacional eh, genera información para que te reclamen el monotributo a nivel provincial, en este caso, claro. ¿no? la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este, y, mirá, y te ahí, cuento bueno, a ver si me orientás con lo que te voy a contar sí. antes de que vos me termines de contar eso. Sí. Nosotras arrancamos en Capital eh, Yo estoy viviendo en Mendoza Me mudé hace unos meses A Mendoza Y justamente mi intención Es la de, inscribir, de pasarme De monotributista A inscribirme en este monotributo, monotributo Unificado ¿Por qué? Porque Mendoza Justamente está dentro de las provincias Que tienen. Esto. Sí. Eh, así que si vos me lo recomendás, ya hago todos los cambios juntos. No, lo que uno, uno trata de hacer este, siempre es un poco aconsejarle a, a la empresa para que tenga la menor cantidad de problemas posible, porque después todo esto termina saliendo mucho más caro. Exacto. Por los intereses, por las multas, por todo un montón sí. de temas. Entonces, yo sí te recomiendo que te inscribas en el monotributo nacional okay. y en el monotributo provincial. Además, okay. como hoy este, está unificado, en realidad el monotributo provincial eh, interactúa mucho la FIP y le pasa claro. información a la provincia. Claro. ¿Eh? La FIP le dice, acá hay una persona que está inscrita en el monotributo nacional, que vive en Mendoza, y que no está inscrita en el monotributo en Mendoza. Tomá, te paso el dato, reclamáselo. Okay. Entonces este, hay mucha inter, intercomunicación entre la FIP y las provincias. Okay. Entonces, este, si es factible, porque a veces uno lo ve factible y, y no es el momento, pero si es factible para vos sería lo recomendable. Sí. Sí. Muy bueno, muy bueno, sí. muy bueno. Y además sí, vivís, vivís en la mejor provincia argentina Es hermosa, <risa> es de Mendoza Lo dice un mendocino Amo Mendoza, estamos felices de vivir en Mendoza Es Qué una belleza, vos. es una belleza Pero bueno, acá estamos, sí, bueno eh, Mario, ¿cómo...? ¿Cómo lo, lo, lo estás viendo? yo de hecho desde las herramientas digitales, tiendas, posibilidades, hay, hay un montón, ¿no? Sí, primero Marina, felicitarte, estaba mirando la página, están buenísimos los, los juegos que, que ofrecen, se nota que tienen, eh, están pensados y tienen una calidad eh, importante, Gracias. y eso está bueno. Eh, vos cuando comenzó un poco la charla nombraste como las redes, ¿no? Como los sistemas, decís, bueno, tengo mis redes y tengo una mi socia, digamos, es la encargada de eso, pero yo te quería preguntar, si bien están arrancando el emprendimiento, ¿tienen algún sistema de soporte? como factura el sistema de facturación? No, eh, mira, por el momento no estamos manejando ningún sistema de gestión ni, ni administrativo, nada solamente la facturamos por la página por de la página AFIP, AFIP, entonces uh -huh. se factura directamente desde AFIP. Eh, la verdad es que yo, aparte de Gionan, también tengo mi trabajo en relación de dependencia, claro. y nosotros manejamos, yo manejo tango gestión, y en Ajá. su momento arrancamos con el tango factura, que es el otro, que es como más básico y más chatito. Sí. Eh, y la verdad es que muchas de las herramientas que podría llegar a tener en el tango o en la administración de lo que es la empresa en la que trabajo, todavía no las estaría usando en somos Somos dos socias, Laura eh, es licenciada en comunicación y es mucho de lo que ven en la web es obra de Laura y, y su cabeza mágica. Y... Entonces, como que todavía no, no veo el utilizar mucho un sistema de gestión. Porque tampoco tengo un listado de proveedores con los que, con los que tengo una cuenta corriente exhaustiva para conciliar o, o para ver facturas y pagos y pagos a cuenta. Entonces, por ahí, con un Excel sencillo esto se maneja por el momento donde volcas la factura, donde ves el pago que hiciste, lo cancelaste y con un Excel lo, lo de una vez haberlo conciliaste. Entonces, claro. Ahí... pero sí, me encantaría que llegue el punto en el que yo tenga varios proveedores y puedo usar un sistema de gestión porque me significa que estoy contra el crecer sí. un montón. Ahí como recomendación, hay algunos sistemas que, por ejemplo, te puedo recomendar Subio, que es uno que está en la nube que hasta 100 facturas mensuales es gratuito. Entonces oh, ya empezás okay. a tener, y está conectado con AFIP, facturas de ahí, ya tenés a tus ah. clientes, es como, incluso, miralo un poquito porque es medio plug and play, no necesita implementación. Eh, tenés ahí, si, si haces algunas compras, podés tener algún sistemita de stock también incluido. Eh, siempre te limita como a 100 facturas mensuales y después crece eso, bueno. Eh, pero bueno, no, no, es, no es muy costoso si tenés que si te pasás de esas 100 facturas mensuales. Pero Bien, ya te, como me dijiste te, te, el nombre, repetime el nombre. Es... Subio con X, X. Okay. X U okay. B larga y O. Bien. Eh, Esta buena esa herramienta. Es parte también de una empresa que después tiene un RP más grande, que es Finance, que es digamos más grande que un tango, ¿no? Eh, que ya ahí lleva Bien. una implementación, y bueno, cuando crezca te puede acompañar por ese lado. Eh, Buenísimo. Me gusta. Y por otro lado está eso, hoy tenés las redes sociales y también tenés, si bien tenés un montón de gente que te compra por su cuenta, pero también decías que, que le vendías a librerías o a jugueterías, eso ya pasan a ser, digamos, clientes como más formales. Quizás ahí también la recomendación es que puedas poner algún eh, CRM que te lleve la relación con los clientes o donde vos tengas, bueno, cuál fue la última, todo esto que vos hoy seguramente estás llevando en algún lugar, alguna planilla Excel, sí. de cuándo me encargaron, cuándo le entregué, bueno, toda esa información lo puedes tener, y, y también tenés CRM que tiene una capa gratuita, eh, uno que está muy bueno, que se llama Haspot, con H empieza, H-U, sí. eh, que también tiene una capa gratuita, y que es muy fácil también de conectarse con las redes sociales. Entonces, eh, ahí bueno, nosotros como empresa te podemos ayudar, pero si no también vos podés, indagar un poco, porque eso tiene esa capa gratuita, y hay muchos tutoriales en, en YouTube, que podés eh, mirar un poquito ahí para ver para, para, cómo, cómo se conectan, y creo que con esas dos herramientas, de a poquito te vas haciendo, digamos, tu set de sistemas, que te, te sacan un poquito, porque la plancha Excel, hoy te, seguramente te está sirviendo, eh, y vos conocés sí, el sí. tema de trabajar en tango, lleva una tarea, pero sí, sí. en algún futuro, es bueno tener todos los sistemas, eh, precisamente todos los los procesos sistematizados, para que te ayuden con la gestión, sobre todo cuando ustedes empiecen a crecer, y por ahí se queden con una parte, ya no, no la parte operativa, y tengas que poner a alguien que haga el operativo. Eh, cuando le quieras trasladar todo lo que hoy haces a mano, después se va, se va a ir complicando. Si sí. lo tenés en alguno de estos sistemas, fácilmente vas a poder delegarlo. Aparte te generar tableros automáticos, tableros. Te da tableros de control automático, te, te, claro. te da, mucho, muchos de ellos te permiten hacer una interfaz con otras con otras soluciones cuando vas creciendo. Y, y, y como decía Mario, hay, hay algunos que vos pagas eh, perdón, hasta 100 facturas gratis, pero vos pagás algo poquito claro. y podés subir a, a 200 más y así vas creciendo. Y obviamente todos estos sistemas están en la nube, no tenés que hacer backup de nada, te olvidás de todo eso. lo puedes hacer. Lo podés acceder desde cualquier máquina, se te cortó la luz en tu casa, te vas al bar de donde haya internet, lo único que hay que tener es internet. Y hoy internet, si no tenemos internet, no funciona nada, así que eh, lo vas a poder acceder, obviamente, hasta con datos del teléfono celular. Mirá digamos no, no, lo que te digo. Me encantó. Eh, Esa es una, son dos herramientas que, eh, primero, son como la, la, la puerta de entrada a estos dos mundos, eh, pero aparte eh, con la misma herramienta podés crecer y después por ahí, no sé, un usuario pagás como, no sé, la mitad de lo que pagás el cable o lo que pagás por Netflix, ¿viste? Entonces, claro, sí. Y para, y para tener, no sé, pasás a tener 200 facturas y no es que vas a pagar una fortuna mensual por eso, quizás pagás poco más que Netflix, mira con lo, lo que te digo. Genial, me encantó. Bueno, muchas gracias. Bueno. La verdad es súper útil, súper útil. Eh, viste que acá es Generadores TV, la radio que se ve, nosotros te... Tenemos imagen y sonido, pero también te llevas herramientas más allá de lo que vos brindás con tu caso de experiencia para, para otros emprendedores. La verdad que, que está buenísimo y yo le agradezco a, a, a todos los que van formando el, el panel. Nos falta Diego Lunes, que, que está fuera de vacaciones, pero bueno, ya va a volver que también toda la parte legal. Y, y esto es, es así: la idea es poder ir aportando a cada invitado herramientas del panel y que ustedes, como invitados, nos den su, su óptica y su modelo de negocio para que otros aprendan. Y esto, como la, la parte de la tienda? ¿Cómo la generaron? Eh, ¿Con, no sé, Tienda Nube, Trabaja Mercado Libre, yo, o lo hicieron desde la web? Eh, tenemos Tienda Nube. Sí, Hicimos sí, sí, Tienda sí. Nube, eh, uh -huh. registramos la marca, y, y, bueno, y el dominio, así que... Uh -huh. Ahí es donde vos ves que en la tienda figura como geolantones.com. Eh, ah, sí. Y ahí entró Laura con toda su, su parte de comunicación y su, <risa> su, y su cabeza fantástica, y la tienda quedó como quedó. <risa> <risa> grande, Entonces, y y están haciendo es acciones de Google AdWords así para conseguir clientes... Eh. ¿Invirtieron en Google? ¿Invirtieron en Android? Mira, todavía no, la verdad es que es algo que queremos hacer este año eh, eh, Veníamos con... Primero tuvo mi mudanza Que, que bueno, si no, no, no, no tuvo, no tuvo lado, un, un problema que, yo me, que nos separáramos, por decir de alguna forma De generar la sucursal legional en Mendoza eh, el, nos fuimos acomodando un poco para hacernos conocer también acá en Mendoza, estuvimos haciendo ferias, entonces nos contactamos con, con la red de, de municipios verdes, entonces fuimos tejiendo redes, pero este año lo que queremos sí es, es abrirnos un poco más y, y hacer un poco más de publicidad y, y tejer redes un poco más comerciales, por decirlo aquí. Bueno. Intención es esa este año justamente una de las... nosotros siempre entre diciembre y enero juntamos las cabezas para ver cómo vamos a diagramar más o menos el año Y una de las cosas que queremos hacer este año es, es justamente eso Bueno, buenísimo La verdad, eh, Marina, te agradezco muchísimo el caso no, que, te, que te abras a las preguntas y respuestas después pues. Queda en contacto acá con, con nuestros expertos para, le decimos a Tincho que los comunique que los datos, todo para que se sí. pre pregunten sí. cosas y se apoyen entre ustedes, y es el, una parte de networking del programa, nos pone muy felices, así que bueno, gracias, por, gracias por estar y felicitaciones por el proyecto, y bueno, espero que, que en los próximos pasos, cuando ya empiecen a lanzar con el marketing todo, y no, nos visiten nuevamente y nos cuenten que la, la, la adopción sí. de la tecnología, de la realidad aumentada, o de la idea esta que están teniendo, y bueno, simplemente agradecerte bueno, y que estés acompañándonos hasta las 20 horas. No, muchísimas muchísimas gracias. Las agradecidas somos nosotras. La verdad es que, si hablan, es una barca chica, todavía es chiquita y tenemos este año y pico de, de, de nacidas. Y, y estas cosas nos enriquecen, nos encanta que, que poder participar, aprender, que nos aporten. Porque uno tiene su cabeza armada en función de algo y acomodada y después cuando te metiste te das cuenta de que hay un abanico de que uno no lo tenía en consideración porque, porque bueno, pues vos arrancás con un emprendimiento como que es una idea que le tenías muchas ganas y mucho amor, pero cuando entras a comercializar y qué sé yo, toda esa idea romántica que era en un rinconcito y hay un mundo aparte y acá te metiste te metes en generadores me TV y te arruinamos y te arruinamos la cabeza así chao no y, y, me encantó sobre me todo encantó. y sobre todo chicolino el, el antiromanticismo te tira ingresos brutos impuestos nacionales me eh, encantó sí suerte suerte que está Mario mira si no fuese por Mario estaríamos acá arruinados ya, llorando no, todo genial súper. Súper, súper muchísimas agradecido. muchísimas sí, gracias bien, a bien, todos. Puedo cantar un bolero si quieres. ¿eh? No, que Ya te ibas a hacer cantar, ahora vas a, a... La próxima vas a cantar. Como, te iba a perseguir todo el año hasta que te haga cantar. Hoy, hoy me agarraste con energía baja. Ya levanto, la semana que viene levanto. Si no, no, el, no, COVID, porque, el COVID... Mi vida ¿eh? no, es lo, no, es, no es todo impuesto en mi vida. ¿eh? Qué grande, qué grande. Bueno, muchísimas gracias Marina, Ricardo Chiparino, del Asociados Mario Becerra de Snoop Consulting, Pincho a la producción, ahora Gerardo en eh, Operación, a los Marbasos, bueno, a mi familia, a Miriano, a mi socio, a, a, a mi familia, a Mari, Sofía, que siempre me acompañan, y me cuidan con este bicho feo que me agarró y, les, y me aguantan. Bueno, así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima en esto pedimos a llamar Generadores TV, lunes de 18 a 20 y no se olviden el jueves, LinkedIn Live, 16 horas. Muchísimas gracias. gracias.